Muy buenas tardes a los seguidores del canal de Movimiento Civil. ¿Peligra el 8M, el 8M para las feministas? Esa es la pregunta que vamos a lanzar hoy aquí en este directo que vamos a hacer en el canal de Twitch y que va a ser subido también a YouTube, Odise, Telegram y también Twitter. Importante que vean estas imágenes de lo que fue el 8M en el año 2020. A mí me producen un poco de risa porque entiendo que hay mujeres que han sufrido violación, han sufrido del maltrato de hombres, pero lo que vamos a ver aquí son mujeres que alzan su voz y no saben creo que ni el porqué. Además, habría también que observar y ver que los 60.000 millones de euros que ha gastado España, lo que equivale a rescate bancario, es lo que gasta nuestro país en financiar a estas mujeres que salen a la calle. Escuchen bien lo que se ve aquí en pantalla. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Pues estamos aquí para unir nuestras voces y luchar por nuestros derechos. Queremos la igualdad, tenemos muchas razones por las que luchar.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 ...violencia de todo tipo por las calles. Por estos y por muchos otros motivos... Nos... ¿Violencia de todo tipo por las calles? Juntamos hoy aquí y luchamos todos los días del año. ¿Y ahora estamos juntos? ¿Y ¡Ahora que estamos juntas! ¿Y, ¿Y, ¡Y ahora que se nos ve! ¡Abajo el patriarcado que va a caer! ¡Que va a caer! Estamos aquí.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 Por la erradicación de una vez del capitalismo y del patriarcado. Y ¡No estamos todas! ¡Faltan las asesinadas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las asesinadas! Pues hemos salido un año más del 8M a la calle para gritar que ya estamos hartas. Eh, estamos siendo violadas, estamos siendo asesinadas. Estamos siendo violadas, todas, ¿eh? Todas están siendo violadas y asesinadas, todas.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 yo creo que ha sido suficiente, aunque vamos a poner algo más. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Bueno, pues yo creo que ya ha sido suficiente con estas imágenes, pero voy a mostraros eh, la actualidad, lo que estamos viviendo ahora, en el momento presente, porque mañana es día 8 de marzo. Mañana es día 8 de marzo y ha sacado aquí un artículo el diario Sport, Lorena Gamarra, a las 2 de la tarde, hoy, donde habla que la ruptura del feminismo está a las puertas del 8M, amenazan esta movilización. Por primera vez en la historia, la Comisión 8M y el movimiento feminista marcharán por separado. La abolición de la prostitución y la ley trans es lo que se ha colado en todas estas discusiones, y en esta profunda brecha. Declaraciones que se han ido tomando a los diferentes medios de comunicación y a las diferentes personas que integran este colectivo feminista han eh, comentado de que este conflicto originado por lo que ya he comentado puede provocar que mañana haya muy poca gente reivindicando eh, esto, esta lucha ¿no? que ellas ya, llevan ya, contra el patriarcado, ¿no? contra el hombre. Aunque habrá concentraciones por todo el país, Madrid, eh, en Madrid, bajo el lema derechos para todas, todos los días, se saldrá a las siete horas de la Plaza de Atoche y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Ese será el principal recorrido bajo el lema, el feminismo es abolicionista. Visión inédita, aunque la punta del iceberg es la abolición de la prostitución, un problema que lleva años debatiéndose en las asambleas del movimiento, pero a ello se ha sumado la ley trans. Ya sabéis que el transhumanismo se está colando mucho en nuestra sociedad, y en concreto la medida que permite la autodeterminación de género. Las llamadas feministas clásicas consideran que esta norma aprobada por el ministerio de Irene Montero pone en peligro las políticas públicas a favor de la igualdad y socava los derechos de las mujeres que se han reclamado a lo largo de la historia. Por ello, este martes marcharán bloque abolicionistas... ¿Eh? Eso parece eh, la lucha contra la apartheid entre blancos y negros en Sudáfrica en defensa de una auténtica agenda feminista. Agenda, fíjense, se utiliza el mismo nombre que la agenda 2030. Al considerar que esa fecha ha sido usurpada, escuchen bien, usurpada por asociaciones transactivistas. O sea que están luchando el feminismo contra el movimiento trans. Fijaros... Eh, qué bien se llevan ¿no? cuando hay disputas entre ellos. Su principal reivindicación durante la marcha será la abolición de la Constitución y de la Pornografía. Desde el Ministerio de Igualdad, según afirma Irene Montero, resta importancia esta división. Irene Montero afirmó ya días atrás que el feminismo siempre ha tenido debate, son ellos muy plurales y democráticos, y que siempre ha sido capaz de lograr grandes consensos dentro de este sistema partitocrático en el cual vivimos. Así que bueno, esto es la información que os puedo transmitir. Mañana es el día 8M, muy a nuestro pesar de todos aquellos patriarcas, de todo aquel patriarcado, parece ser que en muchas localidades de España no se va a poder celebrar estas manifestaciones convocadas por este movimiento que recibe fondos del Estado directamente. Cobran subvenciones públicas todas las mujeres que acuden a todos estos lugares. En cambio, las mujeres que son verdaderamente maltratadas eh, en España no reciben subvenciones ni reciben ningún tipo de ayuda. Por lo tanto, aquí habría que poner las cosas en su sitio. Parece que ocurre un poco igual con la inmigración que nos llega a España, que los españoles no recibimos ayuda, en cambio los que vienen de fuera la reciben todas. ¿no? Esto debería de hacer pensar a muchísima gente que todavía no se ha dado cuenta de por qué se crean estos colectivos y qué fin tienen, porque son dirigidos por los gobiernos y por todos estos movimientos progres, ¿eh? que están muy de moda en la sociedad, pero que siguen simplemente un interés muy particular, no el interés general de la población. Os mando a todos un fuerte abrazo, espero que compartan este vídeo, que le den máxima difusión y gracias por estar hoy, día 7 de marzo, con nosotros en Movimiento civil